¿Cuál fue el verdadero motivo por el Jorge Rial se tomó una licencia en intrusos? Fíjate. Jorge Rial a pesar de las dificultades que tuvo que afrontar recientemente, principalmente en relación a Morena, vive su mejor momento. Desde hace más de un año está en pareja con Romina Pereiro. Con quien ya convive y enfrenta día a día las dificultades de ser padre o las problemáticas que lo afectan. Él mismo llegó a declarar que contar con ella había sido lo mejor de su vida. En diálogo con Agarrate Catalina por la 11-10. La nutricionista dio detalles de su idílica relación y se le escapó un secreto bien guardado. Al principio, Romy habló sobre los problemas de ensamblar sus familias. Fue muy de a poco, sin apurar ni presionar nada. No hubo estrategia, nunca hablamos sobre cómo íbamos a hacerlo, pero sí teniendo en cuenta los tiempos de las hijas, las mías y las de él, explicó. Ella es madre de Emma y Violeta, mientras que su novio es padre de More y Rocío. Luego contó cómo se lleva con la mayor de las hijas de su pareja y qué sintió en medio de aquella crisis que la joven enfrentó. Siempre tuvimos una buena relación. Siento que nos faltó conocernos como para que vaya creciendo el vínculo, que crece con el día a día y el conocerse. Cuando pasó lo que pasó, lo que es de público conocimiento, me corrí del centro y acompañé a su papá en lo que él sintiera que yo lo podía ayudar y contener. Porque si su papá estaba fuerte, eso iba a ayudar a que ella también lo estuviera. Mi lugar era más acompañar y sostener la situación sin mediar. Porque es un tema entre papá e hijo, ninguno de nosotros se puede meter, opinar ni nada. Y continuó, fue difícil, hice lo que mejor me salió. La situación me sorprendió a mí también. Encima la exposición Ed. En ese momento, Catalina Dluji le preguntó, ¿esto generó el alejamiento de cuatro meses de real de intrusos, o más bien se debió a otros proyectos laborales del conductor? Y Pereiro soltó la bomba. Un poco de las dos cosas. Él necesitaba un tiempo de estar tranquilo, pero también estaba muy motivado con otros proyectos, tiene ganas de encarar otras cosas. Fue una mezcla de esas dos cosas, que le hizo muy bien. Finalmente, Romina reveló Jorge y Morena están recomponiendo la relación de a poco y transitando el embarazo. Y cerró, yo voy a estar en el lugar que ella me quiera dar. Soy muy cuidadosa y respetuosa. Si está todo bien para ellos, estará todo bien para todos. Recordemos que, días atrás, el conductor explicó, Morena todavía está medio como mirando de costado, pero no hacía falta un abrazo porque no había distancia. Ella tuvo un momento y ya está. Mantenemos una relación muy buena, hoy con una distancia cariñosa, que es lo que nos hacía falta?.